¿Has estado alguna vez enamorado? Horrible, ¿no? Te hace tan vulnerable. Te abre el pecho y abre el corazón. Y eso significa que alguien puede meterse dentro de ti y dejarte hecha trizas. Construyes todas estas defensas, una armadura completa durante años para que nada pueda hacerte daño. Y entonces, llega esta estúpida persona no diferente de cualquier otra estúpida persona, y se mete deambulando a tu estúpida vida. Le das un pedazo de ti que no te pidió. Hace algo tonto algún día, como besarte o sonreírte, y es entonces cuando tu vida ya no te pertenece nunca más. El amor toma rehenes. Llega hasta lo más profundo dentro de ti. Te va carcomiendo y te deja llorando en la oscuridad. Y duele. No solo duele en la imaginación, no solo duele en la mente. Es un dolor del alma, un verdadero dolor que se te mete al cuerpo y te rasga en pedazos. Nada debería poder hacer esto. En especial el amor.